Los policías después de decir la palabra, pobre Ellen. El joven mató a los policías de forma despiadada. Al terminar de matarlos no se había percatado de que los policías habían oprimido el botón de auxilio cuando al percatarse los policías se habían dado cuenta y la casa abandonada estaba llena de policías. Pero al correr el joven se dio cuenta de que si corría en contra de ellos lo matarían, pero nunca lo intentó, pero si entraban todos el joven escaparía, pero si entran solo dos tres los mataría Ellen. Así que decidió usar una distracción. Dos policías harían una distracción. Cuando al atraparlo Ellen se dio cuenta solo que disimulo. Cuando escapó por el bosque. Él empezó a correr pero todos los policías empezaron a emboscarlo sin éxito cuando al llegar a una parte del bosque. Vimos dos cajas. Cuando al verlas casi vomito. Las cajas estaban chorreando sangre cuando al tirar una zona en específico, él me acabo de apuñalar pero estoy dejando esto por las moscas. Bueno Bandai, este es el video, eh, este soy yo, yo, chévere, hola Resulta que este video iba a salir para el día de los enamorados, el día de ayer Pero pues por temas de contratiempo y pues que estábamos todos tristes a los que nos rechazaron Para los sketches me gusta mucho esta festividad, así que feliz de los enamorados atrasado <risa> Y de hecho, antes de terminar quiero decirles que tengo pensado hacer un mini sketch Un mini sketch mostrando músicas, eh, Haciendo mini gameplays de videojuegos de, mi, de máximo a tres minutos cada uno. Este también tenía pensado, tengo pensado hacer una sección de TikToks de la semana. Y mencioné a que les voy a mostrar muchos TikToks que me gusten o dos o un TikTok el mejor TikTok de la semana y el peor también voy a mostrar eso. Ya vamos, ya nos vamos a ir a la fiesta Hoy ahí Chale, hola, ya. hoy es San Valentín Ahora, ¿qué te pasó? Me rechazaron, Charlie. <tose> Chale Más no, lado ya, pues. Chévere ¿Ahora no pluma. No, cualquiera No se chumará Aquí está, mi corazón. está. Cuéntate. Amor, yo soy humanista. Los siglos ya pasaron. Y yo tengo Tu mamá me llama. No ¿Por qué me has cambiado? Por Ahí está. viste ya? Mira, hasta se pusieron tu rola favorita. Ya está en la fiesta. Ya empezó la fiesta. La... Ya se pusieron tu rola favorita. En la mano. Mira, voy a abrir la puerta. La warita estoy enamorado aunque me ha dejado bueno